Oiga, Sonia, ¿y quién le vamos a comprar a la niña? No sé, pues, Ricardo. ¿Será un, un, un sándwich que no tenga carne? ¿No? ¿Y una agüita minera? Ah, ¿y habrá agua vegana? <risa>